Dentro del de ciclo que venimos llevando a cabo durante este curso titulado Modernidad, Ilustración y Laicismo pues creíamos importante que un, ah, un ámbito bastante amplio en el mundo como es el ámbito del mundo árabe e islámico que por una parte pues, eh, está tan presente en Granada <risa> tan presente también últimamente en un mundo global como en el que vivimos en este momento, tan propenso también por otra parte al estigma, de, pues a raíz de todo lo que es la yihad, los movimientos del fanatismo eh, que se producen a nivel del mundo, pues también hay una reacción eh, digamos respecto a, a todo este ámbito eh, del mundo árabe e islámico ¿no? que por otra parte pues no deja de ser tan contradictorio como el que nosotros vivimos en nuestro ámbito occidental y en nuestro ámbito europeo y en nuestro ámbito de España ¿no? pero me refiero también al decir de esa contradicción pues porque en países que hoy nos suenan como los países avalides del fanatismo y del integrismo islámico más severo como pueda ser pues Afganistán o Egipto otro caso diferente es el caso de Turquía en donde hay pues, un proceso involutivo o incluso los países que últimamente tuvieron unos procesos de revoluciones de primavera árabe y por tanto pues de intentos de recuperar algo que fue en un momento y que desapareció y me refería al caso, por ejemplo, de Afganistán en donde en momentos anteriores o en Irán o en Irak pues se vivían verdaderos ámbitos en donde eh, la ciencia, la cultura el no fanatismo religioso pues estaba presente en la vida cotidiana de esos, de esos países, ¿no? Bien, como decía eh, esas contradicciones también las estamos viviendo día a día en nuestro propio país. No olvidemos, pues, cómo ese paradigma de racionalidad que representa la ilustración y la modernidad también se ven vulnerados día a día por actuaciones tanto gubernamentales como actuaciones sociales. En estos últimos días hemos estado viviendo a nivel andaluz la polémica y el fracaso, por así decir, entre comillas, de un hecho que venimos denunciando repetidamente cada año en estas fechas, que es la realización de procesiones escolares en centros públicos docentes. Y bueno, en alguna ocasión, y este año, conseguimos que dos colegios suspendieran inicialmente eh, este tipo de actos, eh, impropios de un mundo racional, en donde, digamos, pues la escuela está para otra cosa, no para las actividades confesionales religiosas, para eso, digamos, pues la modernidad estableció una distinción entre lo que es el ámbito público y el ámbito privado. Y entonces, en el ámbito privado, por pues, cualquier persona tiene derecho a tener sus creencias, su religión, sus convicciones, y de hecho, desde el laicismo somos fieles eh, defensores de que todas las personas tengan las convicciones o las creencias que tengan puedan ejercitarlas, pero en el ámbito privado ahora bien, el ámbito público es un ámbito que es común para todos y ese ámbito debe de estar ajeno a lo que son cuestiones particulares a lo que son opciones individuales y personales de cada uno pues digo, en el ámbito escolar hemos visto cómo esto ha ocurrido y después de haber obtenido ese éxito la propia Consejería de, de Educación antes también lo hacía también eh, mantenía el que podían realizarse este tipo de actos confesionales dentro de los centros imaginarse con el nuevo gobierno que hay actualmente en Andalucía pues faltó poco para que o ha faltado poco de hecho hoy eh, Vox ha llevado al Parlamento Andaluz precisamente este problema al que me estoy refiriendo pero igualmente podemos hablar de esas contradicciones pues con alcaldes, incluso tan de izquierdas como el de Cádiz en el que concede una medalla a una virgen pues simplemente porque libró a la ciudad de un maremoto y de unas pestes algo totalmente supersticioso o el de aquí de Granada, de otro partido del PSOE, que sigue haciendo los votos al Cristo de San Agustín porque piensa que libró a Granada de los terremotos Claro, libró a Granada, pero al bolote, por ejemplo, o a, a la no la libró de los terrenos. Si es que también es un cristo selectivo, ¿no? Y demás a la hora de decir a quién y a quién no, ¿no? O en una universidad como la de Granada, u otras universidades, como hemos estado hablando antes, como la de Sevilla, en donde se celebran eh, misas en el seno de la propia universidad, o la, incluso la universidad, la universidad complutense. Por tanto, el, el proceso de la modernidad o de implantación de la modernidad, de las ideas ilustradas y de la racionalidad como paradigma de lo público y de la gestión, digamos, de, de lo público, pues parece que en todos sitios cuece pues nada, y no solo en el, mundo, en el mundo árabe. Pero, como decía al principio, queríamos que dentro de este ciclo dedicado a la, dedicado a la modernidad, tuviésemos un, una sesión dedicada precisamente a ver Cuál es la situación, tanto de cómo ha ido evolucionando, como cuál es la situación actual que se vive en el mundo árabe respecto a ese, esos eh, paradigmas de racionalidad propios de, de la modernidad. Y para eso, pues hemos contado con Maribel, que bueno los dos son eh, profesores de la, de la Universidad de Granada, de Estudios Árabes e Islámicos, ella más en ese ámbito, de los estudios árabes e islámicos y allí más en el ámbito de la traducción eh, pero ambos por tanto conocedores Maribel desde el ámbito también más académico y del estudio y en el caso de Ali pues también en el ámbito del estudio pero también en el ámbito vivencial puesto que él es egipcio y también por tanto tiene un conocimiento directo y experiencial de lo que ha pasado y de lo que se ha vivido en, esto, en estos países y sin más puesto que tenemos dos intervenciones y vamos a intentar entonces pues darle la palabra para que puedan ellos hablar, que son los que interesa escuchar. Pues bueno, en primer lugar, saludamos a Laico. Eh, bienvenido, buenas tardes. Y bueno, si Manolo llega a seguir un poquito más, mi intervención la hubiera hecho él porque mucho de lo que él ha explicado está concernido aquí, en la, en la aproximación que yo voy a tratar de, de hacer sobre esta modernidad. Empezaba yo mi, mi charla, mi conferencia, diciendo que puede resultar paradójico hablar de modernidad o de laicismo en el mundo árabe cuando todo lo que nos llega en general sobre este mundo, nos induce a pensar absolutamente lo contrario. Nos preguntamos modernidad en el mundo árabe, la laicismo en el mundo árabe, interrogantes que de entrada nos sorprenden, nos quedamos un tanto sorprendidos. Voy a intentar, o vamos a intentar aproximarlos, aunque muy brevemente, dadas las imposiciones del tiempo y, digamos, la... la de, formalizado nuestra intervención en dos, en dos partes eh, digo que dadas las imposiciones del tiempo voy a tratar de aproximaros un poco a esto que llamamos modernidad y modernización en el mundo árabe y que efectivamente aconteció esta modernidad y esta modernización en el próximo oriente y en su zona siro libanesa lo que se llamaba en mi época otomana la Gran Siria Otomana y la zona egipcia, y durante las últimas décadas del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. Pero quiero llamarles previamente la atención sobre un concepto básico que se impone en primer lugar conocer para quienes, bueno, pues no están muy, eh, no, no son muy doctos en, en este mundo árabe y eh, entre la confusión de las noticias que nos llega y todo, todo ese, digamos, eh, todas esas ideas contrarias, ¿no? Contrarias a lo que puede ser una normalización de la situación, pues cabe imponer en primer lugar esta muestra del concepto básico. Y es referida a la diversidad y pluralidad del mundo árabe. Sabemos que de los 22 países que conforman la Liga Árabe, creada en 1941, cada uno de estos países árabes, y son 22 países los que forman la Liga Árabe, cada uno de ellos obtiene su propio relato histórico, en función de sus orígenes, de sus colonizaciones, de sus luchas nacionales y de sus independencias. Voy a traeros aquí el... Una presentación, empezamos aquí, un poco para hacernos una idea de estos 22 países, de estos 22 países, el Sáhara, la Liga Árabe lo inserta dentro de Marruecos, o sea, no hay un reconocimiento del Sáhara, de estos 22 países, que como decía, cada uno tiene un relato histórico particular. Es como si consideráramos, por ejemplo, que Europa... Es una zona y habláramos de Europa como un todo, homogéneo, algo que sin duda alguna no podría ser porque cada país de Europa ha obtenido su propia historia y tiene su propia modernidad. Es el caso de eh, los países árabes, de ese mundo árabe que nos llega como uno solo, como un único y homogéneo y no se tiene en cuenta o no tiene en cuenta esa diversidad y pluralidad que le corresponde bien, dicho esto y en este sentido eh, hay que decir que vamos a hablar de la modernidad con letras mayúsculas es decir, como concepto epistemológico de pensamiento en la creencia de que la razón, la confianza en el futuro y el progreso son los motores de arranque hacia una nueva sociedad que impulse a los árabes desde su decadencia hacia el lugar que entiende que le corresponde en el concierto de las naciones de este tiempo es decir, a finales del siglo XIX, se introduce entre los árabes esa nueva modernidad europea, sin lugar a duda, en ese, eh, en ese pensamiento, en esa epistemología en donde la realidad se la quiere ver diferente a la que tienen. La realidad que tienen es Imperio Otomano hasta 1914, que es cuando se, se destruye, se desmorona ese Imperio Otomano y da lugar a los diferentes países árabes, con sus colonizaciones, ¿eh? con sus diferentes colonizaciones y con todo ese tejido de misiones religiosas extranjeras que están... Digamos, eh, siguiendo un proceso de aculturación en este Próximo Oriente y en esta zona siro-libanesa y egipcia donde comienza esta modernidad. Os voy a poner este mapa. Aquí, digamos, la zona siria, parte de Irak, el Líbano, Palestina, Jordania y Egipto es el lugar donde por primera vez surge este proceso de modernidad y de modernización, repito, a finales del XIX y a lo largo del siglo XX. Digo Palestina porque eh, es, es Israel, es Israel, pero digamos para tener el concepto de simonónico desde los inicios de esta modernidad era todo un una wilaya la administración sino libanesa que recogía todo esto ¿no? antes de este y era lo que se llamaba el bilatasham dentro del Imperio Otomano la modernidad árabe surge pues en el próximo oriente en esas dos zonas que acabamos de señalar promovida por lo que los árabes llaman la Nasda un movimiento elitista sin duda que viene a significar levantarse, ponerse en pie, empezar a caminar. Y que los propios árabes han traducido por renacimiento. Un renacimiento que puede dar equívoco al asimilarlo al renacimiento europeo, pero nada más lejos de la realidad. El renacimiento europeo miraba hacia el clasicismo para traerlo al presente. El renacimiento árabe, la nazda, mira hacia el futuro eso sí sin, eh, sin alejarse del pasado glorioso que tuvieron y del que se sienten orgullosos un pasado del que se sienten orgullosos, repito, pero no eh, se quedan ensimismados en ese legado sino que aspiran a renovar, a reformar esta sociedad decimonónica y del siglo XX en función de todo lo que los árabes lograron en época medieval y que aportaron a Europa para lograr ese renacimiento. Ellos en ese trasunto, en esa mentalización, en esa epistemología de la modernidad, se sienten en la correspondencia con Europa de aquello que le legaron. En época medieval, en época ya siglo XV y XVI, poderlo eh, cobrar mirándose en ese espejo de la modernidad occidental. Decía un pionero de esta modernidad, y decía en 1861, los europeos disfrutan en gran medida de la civilización, en general están en un grado de civilización más elevado, que el de los orientales, y por, y por consiguiente, que el de los hijos de este país, se refería a Siria, cuyo papel en los tiempos pasados fue el trono de la civilización y centro de buen gusto y esplendor. Nosotros estamos convencidos de que la mayoría de las ventajas de la civilización nos llega de la parte occidental, de que muchos europeos merecen total consideración, pero a pesar de todo ello no podemos aceptar absoluta y ciegamente que todo lo que nos viene de allí sea útil en sí y adecuado para la prosperidad de los orientales y el gusto de su país. Sin embargo, es evidente que quien desprecia todo por el mero hecho de ser europeo y solo considera bueno todo lo árabe por el mero hecho de serlo, o viceversa, cae en una terrible exageración. Es decir, se mira a Europa... Se mira a Europa de manera positiva, de manera complaciente, pero ojo, sin dejarse arrastrar y manteniendo la idiosincrasia de los árabes. Casi un siglo después, ya en el siglo XX, el eficio Tafit el-Hakim, padre del teatro árabe moderno, incide de nuevo en la reflexión, en este caso eh, aludiendo a las literaturas árabes y europeas y nos dice en sus reflexiones en 1945 decir que la literatura árabe moderna está influenciada por el pensamiento europeo es evidente y conviene a esta literatura ser influenciada por la civilización que está viva si se quiere que la nuestra esté viva y que se difunda y que se extienda y que se comprenda o sea, hay una aceptación de esa modernidad europea que sin duda va a aportar a los árabes ese nuevo pensamiento, esa nueva epistemología bien, este renacimiento, esta NADA, esta modernidad árabe fue un movimiento realmente revolucionario por cuanto surgió dentro del imperio otomano y alentada por las propias reformas y modernizaciones modernización otomanas, y durante el transcurso de la colonización de las potencias europeas, Francia y Gran Bretaña, y sin duda por la labor de influencia religiosa y cultural de sus misiones religiosas en un claro proceso de aculturación, como os decía antes, muy especialmente en esta zona eh, siro-libanesa, sí, en esta zona siro-libanesa donde el conglomerado étnico-religioso es tremendo. Ahí nos encontramos eh, musulmanes y dentro de, de los musulmanes, los drusos, los suníes, los chiíes nos encontramos un grupo de, importante de cristianos y dentro de los cristianos, los cristianos maronitas, los cristianos griegos católicos, los cristianos griegos ortodoxos también los judíos, es decir, hay un, un conjunto de étnicos religiosos que en función de las dificultades y de los continuos enfrentamientos que hay, pues eh, nos deja eh, podemos entender algo, ¿no? A través de este, de este conflicto religioso. ¿Conflicto o no? A veces no ha habido conflicto y a veces sí lo, sí lo ha habido. Por cuestiones que sería de gran profundidad eh, traerlas aquí bien este movimiento, decía, revolucionario lo protagoniza una pequeña burguesía decíamos, era un, es un movimiento elitista una pequeña burguesía ilustrada es decir, una élite de eruditos de intelectuales árabes, musulmanes y cristianos que viajan y se forman en Europa y cuyo discurso se limita en principio a los ámbitos literarios y filosóficos. Una élite que surge en torno a dos grandes urbes, Beirut, en la Siria otomana, y el Cairo en Egipto, cuya modernización ya empezara el gran Muhammad Ali, que fue el gran padre del, del Egipto moderno, en un régimen de semi-independencia que siempre tuvo Egipto respecto al imperio otomano, y que con un claro empeño de formar a sus élites en Europa, pues mandó a una serie de misiones educativas que se formaran en Francia sobre todo y luego volvían al país para poner en práctica todo aquello que habían aprendido. En ambas ciudades, Beirut y el Cairo, surgirán los grandes pioneros de la, de la Nasdaq. En Siria y Líbano tenemos a Botos Algustani, Cristiano Maronita convertido al protestantismo, y padre del nacionalismo sirio decimonónico al egipcio Rifa Apastawi comprometido con la reforma egipcia y muy especialmente con la educación de las mujeres y a ellos habría que añadir al tunisino Jairatín, tunisi empleado de los otomanos en Estambul ellos tres crean las directrices de la nazda, de la modernidad, del nuevo pensamiento moderno al que seguirán sus discípulos y sucesores ha a dos tendencias básicas, una tendencia exógena y otra endógena. La endógena es de tinte religioso, mira hacia el interior de los fundamentos islámicos, de los usul, en un intento de revisar la sharia, la ley islámica, y renovar su principio a la luz del pensamiento ilustrado de la modernidad. Es lo que más tarde se dará llamar la tendencia pan-islamista. La tendencia exógena mira en cambio hacia el exterior, hacia Europa, hacia Occidente, tratando de conciliar su progreso y desarrollo científico y técnico con la idiosincrasia árabe. En ella la cuestión del dogma se observa desde la libertad de culto y la esfera de lo privado. Es una tendencia laica, o más bien secular, que vino a ser la mayoritaria en el siglo XX, es lo que se suele denominar la tendencia panarabista dice uno de estos pioneros en 1869 cómo me gustaría cortar un poco del ancho del jubón de los árabes para alargar la chaqueta de los occidentales y recortar la holgura de los saragüeyes árabes para añadírsela al estrecho pantalón del occidental sería la forma de lograr un vestido ponderado y conveniente para los dos grupos. Es decir, hay una eh, clara tendencia, una clara afirmación de conciliación, de conciliación eh, de las dos culturas, ¿no? la europea y la árabe. Cuando se hablaba no hace mucho de alianza de civilizaciones, con esa polémica, yo miraba a esta modernidad en el siglo XIX y decía: la alianza de civilizaciones ya la empezaron los árabes eh, en la modernidad. Y creo que era Zapatero, ¿no? El que sacaba el tema desde el ámbito político como algo así extraordinario y demás. Lo sacaba en el siglo XXI y en el XIX ya se estaba hablando de esta, de esta cuestión de Oriente. Cuando en 1860 los intelectuales siro-libaneses se siguen a Egipto huyendo de la represión otomana y de las revueltas religiosas en la región del Líbano darán un empuje definitivo a la modernidad árabe junto a los eruditos e intelectuales egipcios y hacen del Cairo la capital y el referente para el resto de los países el resto de los países se encuentra todavía esto es en 1914 todavía lo verde se refiere a los otomanos todavía esta geografía pertenece a los otomanos pero fijaros esto que ya pertenece a Gran Bretaña Libia a Italia Túnez y Argelia hasta aquí llegaba el Imperio Otomano Marruecos quedaba afuera pero ya en, el, en este tiempo desde 1912 ya está colonizado igualmente por Francia y España toda la geografía del mundo eh, de Árabe Festante está en manos de los colonizadores digamos que Egipto es el que mantiene esa, digamos, el estandarte de, de esa modernidad, desde la que, está, desde la que lucha eh, en este tiempo y a lo largo del siglo XX hasta, el, hasta Nasser, hasta el gobierno de Nasser. Eh, Será, decía cómo desde el Cairo se crea este nuevo discurso de modernidad, un discurso ilustrado y secular que utiliza la prensa el periódico y la revista como medios de divulgación ahora veremos la explosión que hay del periódico y la revista en este tiempo una verdadera explosión literaria que va a utilizar esta prensa como instrumento y desde la que se conformarán los nuevos géneros literarios el ensayo periodístico, el relato, la novela por entrega y el nuevo poema, el verso libre, que rompe con la antigua casita clásica, encosetada en el viejo canon del panegírico monorrimo, y crea el verso de la modernidad poética, el verso libre, y la libertad del poeta para hablar de su propio yo, de sus ideas, de sus emociones. Dice el gran poeta iraquí, Albayati, en un poema magnífico que se llama Poesía y Revolución, Dice, la falsedad del verso es su mayor dulzura, afirmaban Mentían, atajo de grandes tuertos, sandalias de implacables sultanes invasores Destruye esos ídolos, poesía, irrumpen todo lo que nos atañe Ven a recoger los mares, a contemplar la estrella de los pueblos Que yo voy a lanzar al vuelo las campanas, a entrar en la hoguera con los pies desnudos es la voz de la nueva poética moderna también la gran poeta iraquí al-Malaika, precursora del verso libre nos dice en su significativo y reivindicativo eh, poema feminista Yo la, la noche pregunta quién soy Yo soy su intimidad insomne profunda y oscura Yo soy su silencio rebelde convencí a mi esencia en el, con el silencio e ilvané mi corazón con la duda y me quedé triste aquí, con la mirada fija mientras los siglos me preguntan ¿quién soy yo? el viento pregunta ¿quién soy? yo soy su espíritu confuso, al que el tiempo niega yo soy como él, no tengo un lugar ambos caminamos sin parar Seguimos de paso sin quedarnos y si alcanzamos el declive creyéndolo el fin del esfuerzo de aquí, que es el vacío. El destino pregunta quién soy y sigue el largo poema. Bien, sobre la prensa, que eh, muy importante tener esto en cuenta, nos encontramos que la prensa como iniciativa privada, no gubernamental, porque estamos en este tiempo eh, o gran parte de este tiempo bajo el, el yugo otomano quiere decir que en la Siria otomana, en esa zona siro-libanesa de la que hablábamos y en este ámbito de nada y de modernidad entre 1858 y 1929 se editan 691 periódicos en, en, en un estatus de analfabetismo muy grande esta prensa es para una élite pero fijaros, la actividad de esta élite ¿no? que, que se adhiere a este movimiento de nada, de modernidad. 691 periódicos. Solo en Beiró se editaban 179 y en Damasco 97. De ahí que Beiró sea, junto con el Cairo, como ahora veremos, digamos una de las urbes importantes de esta modernidad. En Egipto, a nivel, o desde, desde el gobierno, se edita una gaceta oficial al acá y en Misería, los acontecimientos egicio, es una gaceta oficial que se edita en árabe y turco. Esto es 1828. Pero, a partir de la eh, de la migración de los sirio-libaneses a Egipto, tenemos que o si los libaneses que emigran en 1860 tenemos que entre 1866 y 1929 se editan 1522 periódicos una barbaridad de ellos en el Cairo se editan 543 en Alejandría 128 es evidente que el Cairo es la gran urbe igualmente de esta ediciones. De pero es que no solo, digamos, los eruditos, bueno, esta prensa, ¿a quién iba dedicada? ¿O, o quién hace esta prensa. Esta prensa la hacen burgues, pues, hombres modernos, hombres ilustrados, hombres eruditos, reformistas, liberales. Y traigo aquí algunos de los de, de las denominaciones de los periódicos al ¿No? Yahweh, las respuestas al Jinen, el paraíso al el progreso al el jardín de la noticia al Nejer el éxito, al Sahra la flor. si veis son como denominaciones muy ilustradas ¿no? muy el progreso, el, el jardín el paraíso ¿no? muy conforme a la, a la nueva epistemología bien en la primera enciclopedia moderna, que se edita en 1876 y dura a, llega hasta 1883, en el concepto periódico dice su editor que para que los periódicos sean útiles se requiere que no se publique en ellos algo que ofenda a la moral y a los verdaderos principios. Es un, una manera de concebir el periódico de muy ilustrado, algo que se aleja mucho a lo que es la realidad, ¿no? de los periódicos de hoy o que promueva las discordias y las revueltas con fines personales y objetivos particulares y luego dice creemos que los periódicos para que sean útiles y eficaces para la comunidad es necesario que dispongan de la libertad esto que nosotros lo vemos y se lo digo mucho a los alumnos ven la palabra libertad hoy día y en nuestra, desde nuestra situación como muy normal pero que este señor hablara del jurría de la libertad de prensa de la libertad de los periódicos era totalmente revolucionario y entraba dentro de ese pensamiento ilustrado de esa libertad, de esa eh, igualdad y de esa solidaridad que se procura en este, bajo este tiempo y bajo esta mentalización consideramos que el desarrollo de los periódicos y su hundimiento en todos los países dependen siempre de la libertad con que cuenten o de las trabas que los limiten vuelve a insistir que es la libertad ¿qué contenido tiene esta prensa? aquí hay alumnas mías que han sido alumnas mías que hemos trabajado sobre la prensa y que sabe bien sabe bien todo conocen bien toda esta cuestión ¿qué contenido tiene esta prensa moderna? esta prensa ilustrada pues tiene contenidos literarios contenidos políticos contenidos comerciales y la cuestión femenina la cuestión femenina en este movimiento de, de modernidad, de modernización, es transversal a lo largo de las últimas décadas del XIX y a lo largo del siglo XX. La primera novela consignada como primera novela lleva nombre de mujer, Zaina, de José Injaycar. Y como ella muchísimas novelas que eh, tienen a las mujeres como protagonistas en ese intento, también de modernizar el estatus de la mujer y empezar a luchar por la, por la igualdad. Bien, es una prensa, como decíamos, dirigida a la burguesía local, a los médicos, abogados, comerciantes, profesores, profesionales, liberales, una élite, una pequeña burguesía, que es la que está, digamos, llevando el peso de esta modernización y de esta el, de esta renovación de este islaj de la reforma que es lo que se pretende bien bueno, el léxico de la prensa es que esta, esta prensa contribuye enormemente a la modernización también de la lengua árabe tuvieron que hacer uso o digamos traer lo, los antiguos los viejos vocablos para actualizarlos y, y significar conceptos que no se tenían en este tiempo entonces se transformó también la lengua árabe y se creó en esa transformación lo que hoy conocemos como árabe estándar que se llama la lengua de los periódicos hasta ese punto la prensa y los periódicos influyeron enormemente en todos los ámbitos incluido el lingüístico pero ojo es que las mujeres no se quedaron atrás que esto es algo que normalmente desconocemos las mujeres se insertaron rápidamente a esta producción de, eh, de la prensa desde 1894 que aparece El Fetet, de que es bueno aquí dice el nombre del periódico El, el Tipo, Arabia El Mía, literario científico eh, El Lugar de Edición, Iskandaria Mis, Alejandría Egipto eh, Shakria mensual, eh, la creadora de las revistas, Hein y el origen, Lubnanias. Sin duda es una de las que, eh, de los inmigrantes que llegaron de, de Siria y Líbano a Egipto, y allí fijaron la cantidad de publicaciones: dos, tres, cuatro y cinco. Cinco páginas. Digamos que entre 1894 y 1928, 34 años, publican las mujeres 41 revistas. Es decir, que hay una vinculación enorme en esta modernidad también de las mujeres protagonistas, también como sus compañeros, los hombres, los intelectuales de este tiempo a mí me gusta sacar esto que es una imagen así como muy decimonónica y muy tal, muy de la ilustración pero es que estas dos mujeres son eh, hay que sacarlas siempre y recordarlas por muchos siglos que pasen ella es Mala Nasef, es musulmana, es egipcia ella es Maisiada, es libanesa nació en Nazaret, de origen palestino en aquel tiempo se llamaba la zona sirio-libanesa. Las dos nacen en 1886, Mala eh, muere eh, antes, en 1918, y Maisiada, que tuvo un salón literario que duró 23 años en el Cairo, un salón literario donde se reunían los, los políticos, literatos, la gente más importante del Cairo de la época se reunía en el salón de Maisiada. Sabéis que los salones literarios son muy frecuentes en Europa, pero también fueron frecuentes en el mundo árabe. Es, digamos, ese espacio semi-privado, ya que las mujeres no salen a la calle, las mujeres traen la calle a su casa. Y crean siempre en compañía de una madre, de unos padres, etcétera, del esposo y tal. Crean ese espacio donde ellas pueden intervenir y saber un poco qué ocurre en, en su sociedad. Bien, ellas dos fueron eh, dos pioneras, dos luchadoras por, por la cuestión femenina. Eh, Mara Jeffrinasi fue la primera maestra que se conoció eh, en su tiempo. Maisiada mm, tenía un periódico, era poeta, era crítica literaria, la primera crítica feminista que hay en Maizillada. Sacó a la luz las obras de, de sus compañeras, las mujeres, y hay que recordarlas. Bueno, y en 1894 Aisha Taimur, una poeta decimonónica, ya decía, hombres de nuestra tierra, vosotros que controláis nuestros asuntos, ¿por qué tenéis que dejar atrás a las mujeres? O sea, que en esa línea ya en 1894, estas mujeres que estaban en sus casas, que escribían desde sus casas, ya emitían señales ¿no? de, de modernidad eh, en sus escritos. Mais y decía, la civilización, decía en 1914, aún no ha cumplido con todas sus obligaciones ni ha reformado las situaciones, excepto en una mínima mediana parte. Ustedes, ustedes saben la razón de esta carencia y conocen la cuestión de la debilidad de la civilización en los pasados siglos. Esta carencia no es más que el retraso que sufre la mitad de la humanidad. Esto es la ignorancia de la mujer. Ella lo publicaba esto en la prensa. Igualmente, y en la misma fecha, Malajiz decía los hombres de la reforma en Egipto han recorrido un largo trecho en estudiar la distancia que existe entre la nación egipcia y las naciones prósperas pero no logran saberlo. ¿A quién le echarán la culpa después? A la pobre mujer. Entonces dirán, si la mujer egipcia hubiera progresado habría dado al mundo hijos activos, esposos sabios y familias equilibradas. Fijaros como malas si no sale en su argumentario, no sale de la situación de la mujer como esposa, ¿no? como madre, como pilar de la familia. O sea, ella, eh, estamos en un tiempo donde la moderación era frecuente entre las pioneras, ¿no? Bueno, eh, a esta prensa, decía, se unen estas voces femeninas que luchan por ese, por, por lograr el, el, el derecho a la educación, al trabajo, al voto, a la igualdad en general. Ellas crean salones literarios, no solo el de Maixía desconocido, sino que hay otros muchos. Elaboran un nuevo relato, un nuevo poema, una nueva concepción del espacio público y privado y crean ese discurso eh, que lleva a movilizarse... Eh, en, en el, en el ámbito público empieza a originarse los primeros movimientos de mujeres en el siglo XX en esta prensa de la modernidad y ya para terminar se configuran las dos grandes estrategias eh, ideológicas de las que antes hablábamos dos estrategias que os decía atravesaban la última, desde la última década del siglo XIX y gran parte del siglo XX el panarabismo, formulada por los grandes maestros liberales, sirios y egipcios, que será la tendencia predominante hasta lograr su punto culminante con el líder político Jamal al Nasser, a mediados del siglo XX. Y el panislamismo, iniciado hacia finales del siglo XIX por Jamal al-Din al afghani y Muhammad Abdu, continuado en el siglo XX por Rashid Eidam y reformulado en las últimas décadas del siglo XX y siglo XXI bajo luchas nacionales, independencia y otros condicionantes políticos y formulaciones religiosas de otra índole de las que eh, nos hablará nuestro querido compañero Alito Filipe yo he reunido aquí mmm, varias imágenes porque son muchas, son muchos y muchas los intelectuales, las intelectuales que procuran esta modernidad, que tienen un pensamiento secular. Son muchas y muchas páginas más que podríamos eh, recoger. Eh, por mí no tengo más que decir.